¿Qué pasa, compitrenos? Hoy os traigo cómo clonar objetos infinitos de la manera más rápida posible, sin necesidad de clonar Pokémon también con ello. Eh, pido perdón porque no he podido traer este glitch antes, sé que me lo habéis pedido muchísimo y sé que llegó tardísimo. Es que no estoy súper es que liado, o sea, es que casi no puedo ni grabar. Pero bueno, ya estoy aquí, voy a grabar unos cuantos glitches seguidos, a ver si me da tiempo con esta sudadera un poco... Un poco curiosa, eh, cuanto menos. Así que vamos a ver cómo se clonan esos objetillos, chicos. Lo primero que tenéis que hacer es preparar los objetos que queréis clonar en el PC. Os lo voy a enseñar para que veáis que los tengo bien preparaditos, ¿vale? Tenemos aquí una caja, eh, la caja número 8 la he puesto con Latios y Latias con Master Bolas. Yo quiero clonar mis Master Bolas. Quiero tener todas estas, que bueno, primero pues os dedicáis a clonarlo con Pokémon y luego hacéis el glitch ya a muerte de los objetos. Lo que vamos a hacer es... Eh, quitarles todas estas masterbolas, mandarlas a la caja, eh, bueno, a la caja, a la bolsa, y que realmente no se las hayamos quitado, ¿vale? Así que así clonaremos, pues a ver, son 6x5, 30 masterbolas cada vez, infinitamente una tras otra. Lo primero que tenemos que hacer es eh, a, eh, preparar el menú glitch, ¿vale? Para el menú glitch, me voy a quitar de aquí en medio, porque yo es que yo no sé cómo lo hago, pero siempre estoy en medio, ¿vale? Aquí mucho mejor. <risa> Entonces, lo que tenemos que hacer es venir a la ruta 211, que es la que está en Pueblo Calestis a la izquierda, y tenemos que activar fuerza en esta roca de aquí. ¿Vale? Viene un vivarel más majo y más precioso, que, que, que, que todas las cosas activa fuerza. Y ahora... Eh, tenemos que hacer fuerza a la vez que activamos el pokerloj ¿Cómo hacemos esto? Pues con la cruceta, ¿vale? Con la cruceta del mando Pulsáis hacia la dirección de la roca, en este caso hacia la izquierda Y a la vez abrimos el poker reloj Una, dos, plaga Vale, creo que ha ido bien, no lo sé, lo vamos a comprobar ¿Cómo sabemos si ha ido bien? Pues entramos en vuelo Y nos movemos hacia donde estaba la roca Si al moverte hacia donde estaba la roca suena el desplazamiento de la roca Es que ha ido bien, a ver... Ahí está, ¿lo habéis oído? Es que lo hemos hecho perfecto. A mí me sale ya casi a la primera, no sé si es que lo tengo súper trucado, súper hecho, pero bueno, me sale perfecto. Vale, segundo paso. Tenemos que eh, volar a una ciudad, pero no, no es volar así sin más. Si, te, si haces esto, las cago. Hay que abrir el menú antes de que salga el cartelito de sí o no. ¿Cómo lo hacemos? Pues pulsamos la A y medio segundo después pulsamos la X, ¿vale? Para que se abra el menú. 1 y X. Ahí está. Le damos a la X justo antes de que salga el cartel de sí o no, de manera que si yo ahora pulso la A, va a volar, no va a usar el menú, que este es un error que tenéis muchos constantemente, ¿vale? Una vez estamos en la ciudad con nuestro menú glitch activado, ya podemos hacer este glitch, para el cual no hace falta meterse dentro del centro Pokémon, ¿vale? Aviso, hay otros glitches donde sí, en este no hace falta, ¿vale? No se os debería buguear en ningún caso. ¿Cómo clonamos los objetos? Muy sencillo, nos vamos a las cajas, ¿vale? Y sin pulsar la X, cuidado que aquí es cuando se buguea, le damos a la A, te abre el menú, y ahora le damos a la X otra vez para abrir otro menú. Volvemos a las cajas, ¿vale? Como siempre. Y en estas cajas ahora sí podemos pulsar X tranquilamente, y tenemos aquí todas las masterbolas. Y tenemos que ir quitándolas una a una, chicos. Le damos aquí, bolsa, ¿quieres coger? Sí. Esta es la única manera, la más rápida que hay para clonar, ¿vale? ¿Por qué? Porque puede estar clonando constantemente... Y, y, y sin parar, voy a quitar toda la bolsa, ¿vale? Toda la caja, quiero decir 29 y... No, esto no <ríe> Y 30, vale, ya he cogido todas las masterbolas Sé que ha sido un poco, bueno, yo qué sé no, no os puedo dar un método para quitarlos de 30 en 30 de golpe toda la caja No se puede porque el juego en sí mismo no te deja, ¿vale? Eso es, ese es el problema Pero bueno, una vez has quitado esas 30, le puedes dar a la B Le das otra vez a la B otra vez a la B. Y aquí le das a Datos. Si te fijas, al entrar en Datos, se ve que este Latio sigue teniendo la Master Bola, ¿vale? Aunque yo se la he quitado. Cuando volvamos a, hacia atrás, habrán recuperado sus Master Bolas, ¿vale? Eh, ¿Cómo lo podemos comprobar? Bueno, pues le damos a la A. Podemos volver a clonar, si queréis. De hecho, le damos a la X. Abrimos otro menú. Nos vamos a las cajas. Y aquí vais a ver que todos vuelven a tener sus Master Bolas. Y puedo volver a quitárselas todas y tener mil millones de masterbolas. De hecho, os voy a enseñar cuántas tengo ahora mismo, por si no me queréis Pero bueno, se han clonado, ¿vale? Ahora debería tener... Tenía una más 30, 31. Vamos a comprobarlo. Es sencillo, es fácil y creo que... Bueno, pues muy fácil. Voy a la bolsa directamente. ¡Uy, una gata! ¡Una gata! Fijaos, eh, voy a donde las el 31. Estupendo. ¡Estupendo! Y así podéis tener infinitos objetos Y estar clonando Pues yo creo que a un ritmo de unos 30 Cada... no llegan ni a 2 minutos eh. O sea, es bastante rápido Y no tienes que clonar Pokémon No tienes que salir del menú glitch Puedes estar clonando constantemente Hasta que te canses Y nada más compañeros, siento haber tardado mucho en traeros este glitch eh, Os traeré más glitches, no os preocupéis Tengo ahí en la chistera um, unos cuantos Me habéis pedido el de el de Convertir tu shiny Me habéis pedido también el de ya no sé, ya no sé, un montón Os los traeré, no os preocupéis Y ya está, espero que os haya gustado Dejad un super like de compito No apretad ese botón como si no hubiera un mañana Y nos vemos en el próximo vídeo Y estoy deseando hacer vídeos de leyendas arceus Zeus Pero uf, me estoy conteniendo, ¿eh? me estoy conteniendo Chao, chao